Después de que el Ministerio Público realizó el, la imputación, ha sido puesto a conocimiento de los investigadores y bueno, los investigadores tienen la, la potestad y la obligación de remitirlo hasta el juzgado de origen. El alcalde de Laja, Macario Quino Valencia, del partido Sol.bo, será cautelado por la justicia en Pucarani, acusado por los delitos de malversación y conducta antieconómica. Este emitió cinco cheques irregulares durante la gestión pasada. En este caso, el juzgado donde está radicada la causa es, se encuentra en Pucarani. En este momento se encuentran en camino ya los investigadores junto con el aprendido para ponerlo a disposición del juez que corresponde. ¿no? La detención preventiva del, del señor alcalde, pero en la audiencia, en, que es pública, oral y contradictoria, verán eh, cuál es la situación de defensa y posiblemente se han sometido a otra medida cautelar, ¿no? como los, los otros coimputados. El burgomaestre emitió cinco cheques sin justificativo válido a favor de dos personas particulares por un monto total que sobrepasa los 370 mil bolivianos. Existen otros vinculados por este hecho. Está, eso está en, en etapa de investigación. Seguramente ya esta tarde se va a tener ma mayores detalles en la audiencia de medidas cautelares y en otros eh, detalles que pueda dar el Ministerio Público.